saltándome Recibió suficiente promoción Ofreció bastantes actuaciones Era demasiado político Atrapado eh, por mis propias paredes Por las puertas del metro que se cierran rápido adrede Por las caras sin nombre, por los golpes de hombro Por los perdón y su mirada de no te perdono Por el humo que me ahoga, una soga que ahorra mis ganas de hacer nada Ahora escondido en la sombra, atrapado Por mis recuerdos de mundo diferente, un mundo que queda lejos Todo fue como un sueño, se miedo a los buenos en idiomas exóticos y comer por dos euros viajar a paraderos en un autobús estrechos más de 10 horas a merced de cualquier desconocido blales con orgullo de mi tierra si Esta la cual ahora se me traga me traga con mis pasadas palabras y me traba medio de la masa no sé qué me pasa o oh, sí que lo sé he cambiado y joder. desde el monte Olimpo Y si salté desde el monte yey yeah, y yeah. nunca más volví a ser el mismo y nunca más lo volveré a ser he yeah, sí, eh, cambiado desde Jamás no volverás. He pasado de ser ese sedentario con miedo al cambio A querer conocer el mundo y luego contártelo Tener la decisión de acabar con mi indecisión A subir a una roca y saltar al mar, gritar Sumergirme y sentirme libre Bucear hacia la superficie y la playa es la misma Pero yo no Gracias a ti que me empujaste y perdí el control Y mi psicóloga lo nota No puede hacer mucho más por ti ahora Controlas buen viaje, nuevo nómada, pues vale Voy a Turquía, Palestina, Irak y vuelvo al barrio Y todo sigue igual que antes y mis viejos amigos saben Que estoy distante, lo siento, si no siento nada No es culpa de nadie, es algo que no pasa hasta que pasa unos quiero, ¿vale? Para que engañarte, he crecido, pero sigo siendo ese chico Irresponsable e indeciso, pensador, excesivo Pedidor de permiso, superando mi miedo, compromiso A un piso, a un culo fijo y a tus pesos. Aunque admito que se está bastante agustito en tus labios No sé, es raro, será que he cambiado So